Dice elojas, dice lo que salto, dice lo que salta, dice lo que salto claro, para que quede claro, que quede claro. te quede claro, por rey. En el, el landed Drago soy el más puro. Puro, puro, puro, puro. Compararse conmigo no puede ninguno. El respeto se gana, el negro, no se compra. Para que quede claro. Pa que quede claro. Te pasaste de vivo y te rompen la boca. Con todo lo falsos siempre me curo, con toda la banda saltamos el muro, es tu trabajo puro, no es En la no en argentina, soy el futuro de usted, la dice yo como la fruta la toco a tu bebé y ella lo disfruta antes de que salga, escucho mi tema, no orí de 100 lucas, de la underground soy el más puro, compararse conmigo no puede ninguno, nadie se compara. Esto se gana, negro no se compra. No se compra. Te pasaste de vivo y te rompen la boca. Rompe la boca, Salimos a la calle, los carros tinteados tenemos el mando. Tenemos los rangos. El más lleno de bebida rosado El trato con luz y lo tengo firmado. Deseo cumplido con volte, mi tornera Todos lo blancos Lo tenemos al molde Recuerdo cuando no tenían un sope haciendo moneta que te echó de borde. El más sincero, el más rapero, el más rapero, el más rapero, el negro mas... de los más bueno, el negro de los más bueno, el negro de los más buenos, el negro de los más buenos, el negro de los más buenos, el negro de los más bueno.